Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día miércoles, miércoles santo, avanza nuestra Semana Santa. Y quiero invitarlos para que nos dispongamos en este día a vivir en la presencia de Dios. Iniciemos nuestra jornada dándole gracias al Señor. Piense cada uno en todas las cosas bonitas, en todas las bendiciones espirituales y materiales que ha recibido de Dios. Y vamos a expresarlo. Que este sea un momento en el que le hablemos a Dios, en el que le expresemos aquello por lo cual damos gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso que están dispuestos a darme si se lo entregó, ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregar El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a la ciudad, a la casa de quien ustedes ya saben, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y se prepararon. Al atardecer se pusieron a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, en verdad les digo, quién uno de ustedes me va a entregar? Ellos se pusieron muy tristes y se pusieron a preguntar uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese es el que me va a entregar. El hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el hijo del hombre se ha entregado. Mal le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, la liturgia hoy nos presenta esta escena tan dolorosa en la que Judas entrega a Jesús. Va y lo vende, lo ofrece, como ofrecer cualquier mercancía. Y en el colmo, delante de Jesús mismo pregunta, ¿seré yo acaso? ¿Seré yo, Señor, el que te va a entregar? Y ya lo había vendido. ¿Cuántas veces somos así, cínicos, ante el pecado? No medimos las consecuencias ese amor tan grande que el Señor tiene por nosotros y, y terminamos ofendiendo, terminamos vendiendo, entregando la gracia, entregando un matrimonio entregando una consagración muchas veces por nada ¿cuántas veces entregamos a nuestro Señor? ¿cuántas veces lo vendemos? y Jesús sigue amándonos y Jesús sigue crucificado por nosotros y Jesús sigue perdonándonos y Jesús sigue ofreciendo el paraíso hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y sigue multiplicando bendiciones. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos siempre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.